de avanzar en la formación a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Para ello, nuestros profesores se han comprometido en procesos de capacitación, han avanzado muchísimo en temas de flexibilización curricular, en temas de una evaluación y un acompañamiento que sea pertinente a los tiempos actuales.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 la casa que forman en pensamiento crítico, pero también propositivo activo. Un abrazo especial y seguimos adelante pese a ese tiempo a ese tiempo de pandemia.